Siéntese por favor, qué exquisita presencia del Señor. Jesús está aquí. Jesús está aquí cuando lo creen. He dicho, Jesús está aquí. si no entendemos lo que se llama amor incondicional y Dios nos ama incondicionalmente es decir Dios no pone condiciones para amarnos solo nos ama tal cual somos. Una de las cosas más dramáticas del amor de Dios, que no nos ama por lo que somos, sino tal cual somos. Nos ama más que nadie. Y por eso nuestra decisión es no creer, porque vemos. Si no creemos, aunque no vemos, creemos. Aunque no veamos nada, creemos. Seguimos creyendo que a Dios obra. Qué maravilloso es esto. José es en el hermano número 11. Hace algunos años compartí esta palabra y revolucionó la vida de él. mi vida y la vida de muchos. Espero que usted la marque, la lleve en su corazón para siempre José es el hermano número 11 y sabe qué quiere decir el número 11 que antes de José habían 10 que les correspondía el derecho pero como a Dios no le importa el derecho humano por eso me encanta cuando Cristo dijo Los últimos serán primeros Y los primeros serán últimos Porque si a Dios le da la gana de coger al último y ponerlo primero Él dice, ¿y a ti qué? Si esa es mi voluntad Si ese es mi deseo Si ese es mi propósito si yo hago lo que quiera con lo que yo quiero como a mí me dé la gana no tengo que pedirle permiso ni al comité, ni a la junta ni al apóstol, ni al pastor yo hago como a mí me dé la gana porque al fin y al cabo ¿quién podrá contener al creador de José y al creador de usted que está así sentado y al creador de mi vida? por eso la respuesta mía a mis contradictores ¿Quién puede bendecir lo que Dios nos dijo? Tal vez éramos los número 11, pero Dios nos puso en primer lugar Problema de Dios Problema de Dios Yo lo único que tengo que decir Señor No sé por qué me escogiste, pero te alabo, te glorifico, te adoro, te exalto Te doy gloria, te... a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria Yo no soy mejor que nadie, no soy... Dije que José era el número 11 En otras palabras Cuando había un trabajo José se quedaba desempleado Porque 10 eran primero Pero la Biblia dice Que había algo especial en la vida De este muchacho Y dice que Jacob amaba A José Porque José era producto del amor Pero había algo especial Como hay algo especial En ti también Aunque no se ve aparentemente si tú estás en cristo hay algo especial en ti ah no, no me lo creyeron, déjeme repetirlo entonces aunque sea difícil de descifrar en esta etapa y temporada de tu vida y aunque tú has creído que quizás tú no te lo mereces y que tú no eres digno y que al fin y al cabo con todo lo que yo he pecado que es eso que yo soy algo especial para Dios Permíteme darte una palabra del Espíritu de Dios en este día y decirte que tú eres especial. Él no viene a morar si no hay tesoros. Él viene a morar, aleluya, en tesoros de barro. No, no, no. Ay, ah, alguien puede entender en vasijas de barro. Él mora en vasijas de barro y no en vasijas de oro. Puedo entender eso. Que Dios busca habitar en vasijas de barro. naturalezas caídas, corrompidas. Y dice que allí en esas vasijas, Él va a depositar su tesoro para gloria y honra de Dios. Hay algo especial de Dios en ti. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Hay algo especial de Dios en ti. Aquí no lo creyeron, me voy por aquí. Hay algo especial de Dios en ti. especial de Dios en ti en ti y en mí es más hay algo tan especial en ti que para los escogidos de Dios el favor de Dios siempre va a estar con ellos mm, déjeme repetirlo el favor de Dios siempre va a estar delante de usted qué quiere decir eso que cuando tú estabas perdiendo en el mundo el favor de Dios en ti, óyeme bien porque muchos de ustedes creen que Dios comenzó a tratar Cuando se convirtieron, no Desde que tú, aleluya Estabas en el vientre de tu madre Ya había un propósito especial De Dios para ti A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Quiero decirte que Dios comenzó a tratar contigo Desde, ser, desde antes de ser concebido David dijo decía hay un libro donde están escritas todas las cosas en relación a mí él dice, en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que luego fueron hechas Usted no es improvisación de la vida Hay un libro que se va a cumplir Hay un libro que se va a abrir Y es el propósito de Dios Y el diablo, aleluya, tiene su libro Pero va a ser pedazo, hecho pedazos en este día Y Dios va a cumplir en usted el propósito Que ha escrito de usted Ya hay un propósito, ya hay un plan para usted, y esto es inmodificable, y eso nadie lo puede mover. El diablo puede inventarse sus libros, el diablo puede escribir su libro oscuro, pero hay un libro. Aleluya, alguien puede entender lo que estoy diciendo. Voy a ir donde el hechicero a ver que viene el 2019, no sea ridículo ni ignorante, ya se ha escrito de usted un libro, ya Dios ha escrito palabras de vida, palabras de bendición, palabras de prosperidad, palabras de victoria y viene un año inolvidable para esta misión, usted lo va a recordar bien, viene un año inolvidable para... ay ay ay ay ay, ay, ay, ay. cuando estabas en el pasado, en el, el pasado, metiendo droga, cuando estabas bajo la esclavitud infernal y el favor de Dios llegó a ti, 10 años atrás, 20 años atrás. Por eso yo no me preocupo del pasado, ¿sabes por qué? Porque nada puedo hacer con mi pasado. ¿Me está entendiendo? Dios no viene a rehorcarte tu pasado. Nada puedes hacer con tu pasado. ¿Qué puedes hacer? Ya? Nada puedes hacer. Lo que puedes hacer es lo que dijo Pablo: pongo mi mirada al frente, pongo mi mirada al blanco, pongo mi mirada a lo que viene, pongo mi mirada a mi futuro, pongo mi mirada a lo que. Hay alguien puede alabar el nombre del Señor que está aquí moviéndose, ¿O alguien puede darle gloria a Dios. El favor de Dios va delante de mí Por eso muchos de ustedes No se podrían interpretar ni poder creer Dios mío, ¿qué pasó con mi vida en el pasado? ¿Qué importa tu progreso? ¿Qué importa el pasado? Dios se adelanta El favor de Dios va adelante El favor de Dios va abriendo puertas Que el enemigo cerró El favor de Dios va a romper lo que el enemigo ató El favor de Dios va a dar libertad A lo que el enemigo cautivó El favor de Dios va yo porque, porque pienso que esta gente es la que está recibiendo y esto no. El favor de Dios va sobre ustedes. El favor y la bendición de Dios irá en poder. Yo lo creo. Este año que viene yo veo a un ángel abriendo caminos. Yo veo el ángel de Dios abriendo caminos. Yo veo el ángel de Jehová abriendo caminos. Yo, alguien de gloria a Dios. ¿Ustedes Dígale que estás a su lado Alguien va delante de ti Cuando el enemigo vino a apretarte A, apretarte, a oprimirte para que no durmieras Cuando vino la, la presión infernal sobre ti Cuando la gente dijo Con este no llegamos a ninguna parte El favor de Dios iba allá adelante El diablo apretándote y Jehová abriendo caminos. El diablo bloqueándote y Jehová rompiendo cadenas. El diablo, aleluya, creyendo tirar enfermedades y Jehová trayendo sanidad. El diablo metiendo ruina y Jehová trayendo prosperidad. El diablo... no podía dormir Jehová iba abriendo caminos por eso es que el salmista dice Jehová, Jehová, Jehová Jehová el Señor ordena mis pasos y cuando tú vas muy a la derecha el Espíritu Santo te empuja al medio y cuando vas a la izquierda el Espíritu de Dios te mete en el medio porque Jehová está dirigiendo los pasos de esta obra Jehová va a dirigir tus pasos este año no tengas miedo que entender en este no sé si se está apoderando lo que estoy diciendo que los ambientes van a cambiar los ambientes infernales que te rodean van a cambiar los ambientes que te oprimen tu cabeza van a cambiar los días de soledad van a cambiar los días de fracaso van a cambiar. Los días de dolor van a cambiar. Porque yo sé que mi Redentor vive. Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé porque lo sé. los días tendrán que cambiar los días de escasez tendrán que cambiar tendrán que florecer los desiertos los días sin esperanza cambiarán Porque Jehová va adelante abriendo caminos esta tarde. Los días de indiferencia, de pecado cambiarán. Tendrán que cambiar. Jehová va adelante. Jehová va adelante. Más por lo que ha de venir no desmayes por lo que viene vendrán tiempos mejores para tus hijos para tu madre, para tu padre para tus hermanos, para tus hermanas para tu casa vendrán tiempos mejores sus ojos, por favor coloque su mano en lo alto en su corazón jóvenes, díganle al Señor yo sé que mis días cambiarán desde que comenzamos a cantar la atmósfera está azul el ambiente ha sido lleno aquí está la misericordia de Dios sobre nosotros El perdón de Dios para nosotros. Aquí perdona, aquí hay sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí la sangre de Jesús va a limpiar los pecados más profundos del corazón. discerniera lo que está pasando en el ambiente quisiera que alguno que ama a Dios percibiera pasando en la atmósfera espiritual esta no tarde es el momento para que entregues al Señor tus pecados tus cargas la aflicción a los pies de Cristo llena la atmósfera Jesús tú sabes las necesidades de cada uno de cada una ven Señor tú conoces las necesidades nada más que nadie seguro que no hay lugar más alto que estar cerca de Él a sus pies deja que te sane que sane tus heridas lo profundo de tu corazón limpia tu corazón déjalo Dios está aquí Dios está aquí cada joven expresele al Señor su queja su problema con Dios puedes hablar te escucha tiene oídos puedes hablarle no importa cuál sea el motivo de tu queja el motivo de tu dolor el motivo de tu intranquilidad incluso. dios tiene oídos y puede escucharte puedes pedirle y el que oirá porque la atmósfera está llena llena, su presencia está aquí y donde había angustia ahora viene la paz de Dios, donde había opresión ahora viene la libertad de Dios, donde había tragedias ahora viene la esperanza porque un pueblo oró, porque un pueblo clamó. La Biblia dice el día que clamé, me respondiste, Señor. El día que clamé, me respondiste. Alguien quiere clamar hoy. Alguien quiere orar hoy. Alguien quiere orar hoy. Alguien quiere orar. Alguien quiere clamar. Alguien quiere decirle, Señor, aquí estoy. Lleno de expectativas. Lleno de sueños. Ama a tu Dios Abre tus labios Quien quiera que sea Abre tus labios Habla con Él Cuéntale tu queja Cuéntale tu problema Cuéntale que angustia Cuéntale tu necesidad Cuéntale lo que hay en tu corazón En lo profundo de tu alma Díselo La oportunidad es perfecta Hazlo Vamos Vamos vamos, clama a tu Dios, clama a tu Dios, clama a tu Dios, niños, niños, clamen a Dios, jóvenes, clamen a Dios, damas, clamen a Dios, caballeros, clamen a Dios, aquí, hay, el Dios de la misericordia está aquí, el Dios de la misericordia está aquí, el Dios de la misericordia está aquí, el Dios de su compasión está aquí, el Dios de amor está aquí, el Dios de amor está aquí, el Dios de amor está aquí, el Dios de amor, está